A ver, me habla, me habla digamos, de la selección de nosotros sí, y de Colombia de nosotros de pronto algo, pero... qué piensas de la selección de Colombia pues en este momento como está jugando, creo que está muy bien está bien cierto sí, sí ganaron contra mi país en amistoso ah, Ajá. sí y qué creen que van a ir lejos al mundial o hasta hasta, qué, hasta, pues, hasta qué etapa por pues según pronósticos dicen que nosotros de pronto alcancemos a llegar a la segunda vuelta porque hay equipos sí. muy duros pero piensa, octavos, a cuartos, semifinal. No. Semifinal. Semifinal. Hoy sería chévere. No, pues si, si lo logramos a hasta... la pasada, en este sí, porque mira la goleada que le hicieron a Argentina y es uno de los principales rivales para Colombia. Sí, es Podemos bien. pasar, tenemos pues no, digamos, capacidad. Es que según lo que dicen, digamos, Colombia está muy bien porque tiene muy buenos jugadores y están en equipos, digamos, de muy alta categoría. Sí. Porque si algo Argentina, según cuentas Argentina, solamente lo está haciendo Messi. Sí, es verdad. Sí, Messi también. Sí, sí. Ni Messi, que goleada. No, muy bien es que Messi ¿Por no estaba jugando. Ah, no jugó el estaba de espectador y cuando llevaban cinco goles, ese fue el, el palo. Sí. Sí, salió. No. ¿Y, ¿Y qué jugador de Colombia es favorito de ustedes? Falcao. Para mí, para mí hay dos o tres jugadores. Está Falcao, está James Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez. ¿Sí? y ahora que ya puede jugar. ¿Y quién creen que va a ganar la Copa del Mundo? Porque hay mucha gente. Ah, Nosotros. Eso es... Esos manizales enduro. Esos enduro. Es una competencia sí. de ciclo, ciclo, no Montañigo. ciclo montañismo, sino ciclo enduro es porque es cemento. Eso Pero es una... lo mismo como decir ciclo montañismo. Ah, se sí. están haciendo acá, se están haciendo principales tornotes. Eso es, es, es un campeonato mundial. Sí. Viene gente de muchas partes. Ah, no está. Entonces, ¿qué equipo piensa que va a ganar el mundial? Nosotros. ¿Colombia? ¿Colombianos colombianos? <risa> Hay que pensar en el país, ¿cómo así? <risa> ¿Y otro favorito aparte de Colombia? Otro favorito, sí. no pues está el de ustedes, Francia, Alemania, <risa> el... y España, como digo, ¿cierto? ¿sí, España, goleada. es muy bueno. Ah, listo, entonces, muchas gracias. Ok, bueno. <risa> buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, bien. buenas tardes. Bien. Bueno, les tengo una pregunta sobre su equipo, de Colombia, los tres. Sí, sí. Bueno, ¿qué piensas del equipo de Colombia? ¿Les parece que juegan bien el fútbol o para la Copa del Mundo les va bien o les va como mal? O... Pues nosotros no sabemos mucho de fútbol, pero teniendo en cuenta... Pues el rendimiento del mundial pasado Ajá. parece que les va a ir bien y yo creo que tuvieron tiempo para entrenar. ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? sí, pues han cambiado como algunos jugadores y eso, entonces tienen como la oportunidad de explorar nuevas técnicas o lo que sea. Entonces pueden, pueden, sorprender. sí pueden sorprender en algunas cosas. Sí, ah, entonces, para el mundial de campeones hasta dónde estamos? Que hasta los estábamos, los cuartos semifinales, la final o Bueno, la vez pasada llegamos todo. hasta los cuartos sí. y esta vez hasta la final sí. la no. la... No? ¿Solo hasta la final? ¿Hasta sí. donde lleguen, sí. Sí. los vamos a apoyar. Yo, creo que, sí. <risa> yo <risa> creo que lo más probable es que lleguen a cuartos y ya sí, él es más <risa> pesimista por, pero... por alguna razón pueden llegar a semifinales, pero no más sí, es allá que... de eso. ¿Qué estadísticas demuestran? Probabilidades que de si ¿o sea, probabilidad es que sí, tal vez van a corte contra Brasil o Alemania. Es complicado, pero sí, es posible, bastante sí. complicado, pero es posible. ¿Sí? ¿Y qué es un jugador favorito de Colombia? Sí. Pues yo no veo tanto fútbol, pero como el que todo el mundo ama, que es James. Sí. sí. sí. A ver, todo sí. nah, pero más el arquero. Sí, <risa> sí el sí, sí. Sí, sí. ¿no? Y, y, sí. muchas gracias. Vale, dale, dale, Voy a hablar del equipo de Colombia que es de Colombia? equipo de Colombia ¿Y sobre el Mundial? ¿Qué piensas del Mundial para ir a Egos? No, que es que el Mundial lo vamos a ganar, no, no, no, no, los colombianos, sí, sí claro, sí, claro. Ganar? Ah, el el... ¿Qué jugadores les gusta más de su equipo? Eh, a mí personalmente me gusta mucho el portero, David Espíritu David Espíritu, ah, que es ah, ya, ya, un jugador como tal, pues Rodríguez, si igual ya Javier Rodríguez se ha que el no es un excelente jugador pero no, la capacidad de hoy en día que se está viendo a Javier. atención al nivel turístico, obviamente se le ha visto mucha renda por parte de está, Adelito, Adelito, gracias, gracias Gracias, bueno, que se bueno, me sirvió ¿Se llama? Adel Moreno nuestro... ah. ah, Adel, Adel, ¿soy de, de Néstor o de Colombia? De, de, de, de dos lados Bueno, ¿qué piensa del equipo de Colombia para el Mundial? ¿Parece que tiene buenos equipos, más o menos? El equipo bueno, ¿Sí? el de buenos jugadores, sí. de buenos jugadores. Sí. ¿Y para jugador le ¿no? gusta más de Colombia? James. James ¿no? Y piensan no? que para el mundial van a ir a Osado, a a Pueden llegar lejos. Pueden llegar chonto, lejos? Sí, claro. ¿Sí? Son buenos jugadores, tienen buena piedra, buena defensa, buen medio campo, buenos delanteros. ¿Y ganar la tal cuenta o tampoco? Pues tienen, tienen chance, sí. mientras que estén compitiendo tienen chance de quedar campeones. Ah, y soy de Venezuela, el equipo de Venezuela, ¿quién oh, A lo mejor selección, les tiene un mundial o un mundial. El próximo ¿sí? mundial vamos porque tenemos un buen equipo. ¿Qué un jugador favorito de Venezuela? Venezuela, sí, Tomás Rincón, el que juega en el, el, el, el, el, el Torino. Ah, bueno, sí, yo no sabía. Bueno, muchas gracias entonces. ¿Cómo se llama? Yolaime González. Yo laime González. ¿Es para el fútbol? ¿Le gusta el equipo de Colombia o? Claro, sí. sí para claro. saber entonces, usted cree que en el mundial ellos van a ir. Y yo es no, no. que vamos a ir lejos, vamos a ir lejos. Ojalá yo no. Nos o sea, esa copa, esa copa linda, ¿no? Sí, pronósticos. 1-4, 2 final, final. No, final. pues si Dios quiere, vamos a todas, vamos a todas. Vamos allá a la final a si ganarla. Dios quiere. Uy, claro, ¿Sí? vamos a la toda. Llegó el pitazo final. ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA, CAMPEÓN DEL MUNDO! ¿Y, y, y qué jugador le gusta ir a su país? No, pues ahí está palcado, Jame. ¿sí? cuadrado todos oh, todo muy bueno muy buenos. buenos. Sí. y qué piensa de el entrenador eh,? ah no qué qué puede pasar gracias bacano bacano pisa más una persona no ha no dado la mano ahí al equipo no sí, sí. sí. sí. Ah, lo ha llevado lejos sí bastante bueno ah y esta es la gran pregunta muchas gracias Les pregunto a los colombianos qué piensan de su equipo de Colombia piensan de su equipo de los buenos ¡Claro! Ah. Pues, me diría que ver, pero pues... En ese mismo tiempo, yo creo que Proyección ha avanzado ahora. No está tan bien como las otras, como hay una Corea, como Alemania, España, Francia, pero pues... Pero hay posibilidades. ¿Sí. Y, ¿Y pronósticos para el mundial? ¿Octavos? ¿Ganarla? ¿Cuatro? No, ah, la vamos a ganar. ¿Ganarla? ¿Firia? Sí. sí. ¿Colombia? ¿Llegas a fin de ¿Para sí, Porque pero que de... sí, sí. ¿Qué jugadores les gusta más? A mí, cuadrado. y cuadrado? Cuadrado. cuadrado. ¿Sí? ¿Y usted? ¿Y qué piensa de Pecky es El mejor técnico que ha tenido en de ¿Sí? ¿El mejor? Ah, listo muchas gracias. gracias. Ahora toca mi opinión a mí sobre el equipo nacional de Colombia. Y entonces, eh, pues la verdad, primero hay que precisar que siendo francés, la verdad le voy más a mi país. Obviamente, respeto al país donde estoy. Me gusta incluso tal vez más el país donde estoy en Colombia. Pero el fútbol es como un familiar, o sea, aunque no te guste el familiar, igual es lo tuyo. Entonces me parece que cuando veo jugando Francia es como lo mío jugando, mientras que cuando juego a Colombia no me siento tan identificado. Entonces obviamente soporto Colombia, si está Colombia jugando contra Alemania, pues de una vez le voy a Colombia, pero no sería tan feliz, o sea, no estoy tan feliz cuando gana Colombia, tampoco estoy... Pues sí, estoy ahí, bueno, chévere, pero cuando gana Francia sí ahí estoy con más, no sé, vibra. Entonces... Sí, entonces no es tan fácil olvidar su primer país, el, el que soporté cuando era joven, viéndolo en la tele y cambiar así de un día al otro, no, no es tan fácil. Entonces, eh, Francia-Colombia le voy un poco más a Francia, la verdad, que a Colombia, pero bueno, no me maten por eso, igual me gusta Colombia mucho, pero el equipo nacional un poco menos, y pues tampoco no me gusta, pero un poco menos que Francia. Pero entonces, eh, los jugadores que más me gustan, pues sería mi primer jugador favorito, Falcao. Porque Falcao es bueno y humilde, eso me gusta, me cae re bien Mientras que por ejemplo James, que es bueno, muy bueno, mejor que Falcao Incluso es el mejor colombiano, lo sabemos muy bien Pero es, me parece un poco más caprichoso, un poco más pelion y, y muchos en YouTube, no sé por qué, me dicen Ah, Sidan no puso a James cuando está en Madrid Pero yo no tengo nada que ver, ni soporto a Sidan en el Madrid Porque no, Madrid no es mi equipo, es Francia entonces, no, no tengo nada que ver con esto. Y sí, entonces. Pero aparte de este evento, eh, de este acontecimiento con, con Sidan, que no me importa ni nada, me parece que igual sí, James es un poco caprichoso. O sea, me parece que cuando se va del estadio, cuando juega Colombia, y él se va para ser sustituido, no está nunca feliz. Otro que me queda un poco mal es Cuadrado, que me parece un poco peleón. Siempre queda un partido está empujando a alguien o haciendo algo mal. Aunque, claro, es muy bueno también. Entonces, sí, sería Falcao mi favorito. Y Ospina también que me parece humilde, tranquilo son mis dos favoritos, y pronósticos para el Mundial los veo en cuartos de final, entonces, obvio que la pueden ganar, pero no creo, o sea, no quiero ser malo, pero si ni veo a mi equipo ganar, pues tampoco tampoco a Colombia, aunque no quiero decir nada mis pronósticos, pero hay que ser realista, en los vídeos, pues todos, ¡ay, va a ganar!, pero fue la emoción que habló, pero hablando de manera neutra, no creo que gane Colombia, yo creo que la va a ganar como España, de nuevo, Brasil también puede ser, Alemania no creo, Francia tampoco. Y Colombia tampoco. Aunque creo que cuartos sí y ya sería muy bueno. Bueno, ya se acabó. Entonces no me maten si sí, no soy tan hincha del equipo. Pero soy tan hincha, eso sí, del país. Llegó el pitazo final: Colombia, Colombia, Colombia, campeón del mundo. Colombia se corona en el Mundial de Brasil. Una historia impensada hace un mes atrás, el seleccionado colombiano cumpliendo un sueño. El abrazo con Peckerman y el título más que merecido para una generación que pasará a la historia del deporte colombiano. el seleccionado de Colombia ha llegado a Brasil con una meta que pocos le creían ahora se les cumple serán coronados en segundo nada más y levantarán ese bello trofeo diseñado por Silvio Gachariga la selección Colombia en lo más alto del mundo del fútbol Colombia es Se lo merecen, sí señor, han dejado mucho sudor en las canchas brasileñas como para merecer este festejo para alzar la Copa y que sus calles ahora revienten de alegría.